Los oficios artesanales se desprenden principalmente del de traje típico. El sombrero es tejido en espiral porque de esa manera vemos nosotros el ciclo de la vida. Rojo que representa la sangre, el verde que representa los bosques, la naturaleza y el azul representa el agua porque nosotros somos Piurek, lo que significa que somos hijos del agua. Se apasiona cuando uno puede hacer las cosas con la tradición que era anteriormente, que era totalmente hecho a mano y es remachado, con la tradición antigua. Podemos ofrecerles la ruta de la seda donde van a salir llenos de conocimiento van a aprender a conocer la vida de, de este insecto que es maravilloso es un insecto que es capaz de producirnos un capullo que tiene hasta un kilómetro y medio de hilo donde podemos mostrar el paisaje, las mujeres tejiendo. Podemos conocer el trasquilado de ovejo de la lana para producir nuestras artesanías. Todo lo que es la sabiduría ancestral que manejamos las mujeres y que damos a conocer.